a escuchar algo, eh, esto es un audio de esquina, como para agradecer también a, a la gente que, que nos está acompañando, a ver si se escucha, a ver. Buenas tardes, muy bueno el programa, sobre todo en las opiniones del periodista, en donde en otro lado no los dejan o no pueden hablar eh, de lo que en realidad pasa. Muy bueno, saludos a todos bueno, gracias eh, si quieren mandar saludos manden también, así no hay problema o sea, nosotros agradecidos de saber que nos están acompañando muy agradecidos ¿eh? bueno eh, vos sabés que me mandan algo que sucedió hoy eh, en base a, a algunas denuncias y algunas explicaciones que se dieron ...a través sobre todo de las redes sociales... ...de lo que pasa... ...en, eh, en el hospital de esquina... ...aparentemente... ...el hospital, lo sí. inauguraron, la fachada... ...fue hermosa, todo muy lindo... ...pero adentro, viste... <risa> ...adentro es, no sé... Un, ...una casa de, de, de terror... ...y hoy me mandaron un audio... ...que se hizo una especie de... de zoom, una reunión de Zoom... ...tengo el video... Eh, la verdad es que bastante largo tendría que escucharlo todo y no me dio tiempo, porque yo estaba viniendo para la radio, obviamente tardó, eh, el, el audio que me, el video que me mandaron tardaba como treinta y pico minutos de una persona, eh, Mariel Ramírez Barrios, ¿sí? donde aparentemente un personal del hospital salió a denunciar algo. Y ella sale a criticar esa denuncia por extemporánea, pero además dentro. De esa, de esa crítica a este personal de salud, tiró algunos datos que son muy interesantes, digamos, o sea, en realidad lo que hizo fue desnudar aún más la deficiencia y los problemas, no solamente de ilicio, sino también, digamos, de, de, de personal que cuenta hoy el hospital de esquina. Yo no tengo niña de Víctor Sánchez, de, de esquina justamente, amigo él. Eh, Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado por todo esto porque, a ver, hay, hay temas muy sensibles para la comunidad. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud o cuando hablamos de seguridad, eh, obviamente que eh, a uno se le paran las antenas, ¿no? Y esta cuestión de los hospitales en general en toda la provincia, ...viniendo de dos años de pandemia... ...con todos los problemas que eso significa... ...sumado y acarreado, digamos, lo mal que uno vive... ...y, y, y las cuestiones estacionarias... ...empiezan a aflorar un montón de problemas... ...y cuando vos no tenés la casa en condiciones... ...obviamente que te va a desbordar, ¿no? ¿Me, me querés contar un poquito qué es lo que está sucediendo? Bueno, en realidad, mira, esto viene de, de larga data... Eh, no es una cuestión de ahora, lo que pasa es que ahora ha colapsado directamente y esto motivó de un posteo de la diputada Eugenia Mancini donde hablaba de una entrevista con el gobernador para pedir un segundo quirófano para el hospital. Eh, pero el hospital no necesita solamente un segundo quirófano. Estamos hablando de que el hospital San Roque pertenece a la cabecera a la ciudad de esquina, departamento de esquina, que tiene en sí 50.000 habitantes más un flujo de turismo eh, permanente, ma, que esto se duplica los fines de semana. Es decir, estamos en, ante la cabecera, el departamento cabecera de la provincia, ciudad cabecera de la provincia en el portal sur, con una de las mayores infraestructuras turísticas más allá de atender este hospital como, insisto, la palabra cabecera, en el departamento, tanto a Esquina como a Pueblo Libertador. ¿Verdad? Sí. En este contexto y poniéndonos en estos autos, debemos decir que el Hospital San Roque de Esquina no tiene, por ejemplo, grupo electrógeno. Uh -huh. Es decir, algo muy básico. Pedimos el segundo quirófano y está muy bien, y está muy bien la gestión. Uh -huh. Pero no pidamos solamente un segundo quirófano. Pidamos un hospital de algún modo otro hospital casi nuevo. Uh -huh. La situación es calamitosa en lo edilicio. Uh -huh. La infraestructura edilicia es terrorífica. Es, es un caos. Uh -huh. La humedad. La falta de, de todo tipo de, de los desagües en el estado en que se encuentran. La emergencia atendiendo en pasillos. Es decir, estamos ante una... De la cárcel. De la enfermedad y del hambre, ninguno estamos exentos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo, que gracias a Dios, puedo andar por la calle? No voy a pensar en esas personas que tienen que estar, y de los cuales ninguno estamos exentos. Uh -huh. Hay, hay una, un testimonio que lo sí. da Mariel Ramírez Barrios, que no sé quién es, tengo el video, digamos, que hizo una conferencia por Zoom, donde además ella denuncia varias cosas más. Dice, por sí. ejemplo, que hay un solo intensivista con lo cual trabaja... No, no perdón, eh. te corrijo ahí, eh. no tenemos terapia intensiva, no tenemos terapia intermedia, uh -huh. no tenemos sillón de diálisis, uh -huh. no tenemos banco de sangre, uh -huh. a menos que sepamos los rudimentos de la medicina y la salud, uh -huh. ante un accidente y ante la, el, ante la falla del vaso del vaso, que una persona se va en sangre inmediatamente, hay que ir 110 kilómetros hasta la ciudad de Goya pero tenemos una sola ambulancia funcionando cinco ambulancias, pero una sola ambulancia funcionando oh. y esto no tiene que Sí, Víctor, te, te interrumpo lo siguiente porque lo que me estás planteando es realmente de extrema gravedad ahora, eh, lo que no entiendo y esta es mi crítica también aquí en, en, la, en la capital, por lo que pasa en toda la provincia es, sí. ¿Cómo puede ser que en una situación como la que estás planteando, y yo tengo el video de lo que planteó esta mujer también comentando algunas cuestiones de alguna falencia, que no, no solamente infraestructura sino falta de personal también, falta de eh, personal. ¿cómo es posible que haya una sola persona, en este caso vos digamos, Sí. Que sale a decir, che flaco, necesitamos algo, que algo que hagan algo, porque la verdad es que así no, no podemos funcionar. Una sola persona en una población de 50.000 habitantes, a mí me alarma toda esta cuestión absolutamente me alarma nos alarma a todos un silencio que muchas veces se transforma en un silencio cómplice, cómplice. pero debemos entender debemos entender la estructura antropológica y mental que tiene nuestro pueblo cada vez más le denominan algunos cómodos, yo diría sojuzgado. Hay una estructura donde falta la educación ciudadana, donde el compromiso ciudadano no es premiado, sino el sálvese quien pueda y más aún, el sálveme yo y más aún nosotros los periodistas, con consalvémonos nosotros con nuestra pauta salvemos nuestra productora y nuestro medio, y luego no decimos estas cosas que no son en contra de nadie, que son a favor de la gente, claro. porque el agente es lo único el ser humano es lo único que nos mueve a mí como cristiano, a vos como ser humano, nos mueve la persona, la integralidad de la persona humana, no puede ser que el el hospital San Roque se haya transformado en una lindísima fachada inaugurada eh, el año pasado y esto no es absolutamente una cuestión política pero mm -hmm. se inauguró una fachada y cuando van a enchufar las fotocopiadoras y van a enchufar las, uh, las computadoras pensaron que en el traslado de las viejas oficinas a las nuevas se habían quemado pero a poco de ver qué sucedía no tenían el tendido de cables es decir, estaban puestas todos los artefactos todas las perillas de luz, todos los enchufes pero no había cables que los uniera ahora, a ver eh, acá hay varias cosas por analizar Desde de, de lo más grande, el problema digamos, de, de la infraestructura de la falta de personal, de la falta de equipamiento sí. eh, yo digo, a ver, si vos contratás a una empresa le pagás para que te haga todo Sí. Y alguien recibe esa obra, digamos, o sea a ver, macho, fíjate controlar que esté todo, que funcione la puerta, que funcione el agua, que funcione la cloaca, que funcione la energía. Alguien tiene que recibir esa obra porque porque estoy seguro que esa obra ya se habrá pagado. Quiero pensar de que sí, obviamente. No. O sea, hay un, pero, un nivel... pero ahora qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer con los fondos extras, que no son los fondos de las obras, estar colocando cableado, estar colocando alargues para que puedan funcionar los consultorios externos allí porque además, y a pesar de ser una obra realizada en tiempo de pandemia y con todo el protocolo que ya conocemos es una estructura edilicia pensada sin ventilación ni circulación propia de aires, con ventanas fijas con cristales fijos ¿Cómo es posible que se haga eso en tiempo de pandemia? No, a ver, me estás planteando, o sea, cada vez me, me asusta más todo esto que estás contando, porque, a ver, eh, la falta de infraestructura, la falta de, de, de terapia, la, o sea, la eh, la. graves... Falta de banco, de sangre... Sí, sí, bueno, eso, ahora me estás contando que no tienen ventilación, y anteriormente me contabas que... Eh, Adentro prácticamente no hay nada eh, como para decir, bueno, o sea, uno de los mayores peligros que tienen generalmente en los hospitales tiene que ver, digamos, con, con, con eh, el tema de las bacterias y todo. O sea, lo que me estás hablando está lejos de ser un centro de salud, digamos, eh, más o menos, más o menos, estamos hablando, no estamos hablando de alta complejidad. Pero un centro de salud mínimamente tiene que tener higiene, tiene que tener un montón de cosas que vos lo que estás narrando no lo tiene ¿eh? Y algo más que es importante destacar. Esto no es una cuestión del director que muchos tratan de hacer leña del director uh -huh. el director es una persona con un respeto profesional en la comunidad de esquina enorme, uh -huh. que si no hubiese sido por el respeto y el compromiso profesional del doctor Leandro Ramírez, esto, director del hospital San Roque, esto hubiese sido un colapso muchísimo peor uh -huh. pero cómo va a cómo va a ejercitar una buena dirección médica cuando teníamos hasta un par de meses atrás un solo anestesista para los 365 días del año a las 24 horas cuando hay un solo cardiólogo que se está jubilando para 50.000 habitantes en el hospital público un solo cardiólogo cuando no tenemos neurólogo cuando no tenemos nefrólogo entonces cómo se pueden dar una atención de vida demasiado se está atendiendo. Sí, decía esta señora eh, Sánchez Hernández, eh, no, perdón, eh, Ramírez Mar Barrios, Barrios María eh, Mar sí. Mar Mar Mar Ramírez Barrios, decía sí. que tenía, por ejemplo, un solo médico, una especialidad, pero que sí. trabajaba, implanteaba dos problemas. ¿eh? Uno de ellos que decía, trabaja solamente la mitad del mes porque te trabaja con guardia pasiva la mitad de mes y la otra mitad que le corresponde teóricamente el descanso, no tienen cómo reemplazar, o sea, no, no hay un servicio que pueda brindar las 24 horas el hospital, es con uno solo, y que muchas veces alguien llama para hacerse atender por el médico, que se yo, Wilfredo Vido, que es médico en X eh, eh, especialidad, y resulta que le dice, no, ya tiene 10 pacientes, y como que, o claro. sea, eh, ya, ya, ya tiene que esperar, no importa la gravedad de tu, tu patología, digamos, tiene que esperar porque ya hoy ya se cumplió todo el, el cupo. Pero si no pregunten a Goya cómo los médicos de Goya están absolutamente cansados de los sistemáticos traslados que hay que hacer desde esquina, uh -huh. pero cómo no se van a hacer esos traslados. Si en esquina no está la infraestructura necesaria, si hubo un problema de rayos, nada más ni nada menos que de radiografía, uh -huh. algo tan antiguo como una radiografía, uh -huh. y hubo que esperar casi un mes y medio sin radiología en uh -huh. el hospital, uh -huh. sin el servicio de radiología uh -huh. en el hospital, un mes y medio. Entonces, ¿a qué no, no hablemos ya de las cuestiones de mayor complejidad? Uh -huh. Entonces, no, no hablemos de un ecocardiograma, que sí. eso ya está pidiendo algo de última generación, no. Uh -huh. Hay lo mínimo y lo básico que es un electrocardiograma. Claro, hay que decir lo siguiente, ¿no? Hay que decir lo siguiente. ¿no? Eh, decir lo siguiente. Eh, un electrocardiograma hoy con la tecnología que hay, es lo, es, más, es, es lo más básico que existe digamos. El primero Entonces, auxilio entre, claro el primero auxilio, una salita de primer auxilio digamos, hay, hay 500 cosas más complejas que pueden ser digamos más utilizadas y el, el ecocargamas lo, en los 80 era una, una cosa extraordinaria, hoy es, no sé, hoy un tenedor, digamos, por, por ponerlo así de alguna manera, ¿no? está lejos, está lejos, habiendo los médicos se, se, se acostumbran y hacen un esfuerzo tremendo y trabajan con un cuchillo de palo que le dan cualquier guerra, pero no es lo óptimo, no es lo ideal, digamos. ¿no? Pero absolutamente me informaban, gracias a Dios no me tocó a mí, pero me informaban que la emergencia médica está atendiendo en lo que eran los antiguos pasillos, porque el techo de donde es la verdadera emergencia, la emergencia que corresponde al hospital, está caído, semicaído, porque... Se ha hecho una parte de consultorios nuevos, pero todo el hospital no tiene ningún tipo de mejoras. Uh -huh. Entonces, la, las personas en, de emergencia tienen que esperar donde eh, ofici o se oficiaba, de garage de las ambulancias. Uh -huh. Pero entonces, de esto, de esto que te digo, de la falta de tendido eléctrico, tengo fotos. Tengo fotos de que tienen que estar con alargues en, en, en la zona nueva del, del hospital, con alargues. Uh -huh. eh, tengo fotos, eh, perdón tengo certeza de que se han abierto expedientes solicitando nuevos cardiólogos nada sí, de eso sí. existe dicen que sí, pero a ver eh, teóricamente y esto lo relataba Ramírez Barrios hoy quería ver si lo puedo rescatar, si lo puedo editar al, al video como para sacar una conclusión por 30 minutos me largo ella eh, sí. decía, a ver ¿cómo nosotros vamos a traer un cardiólogo ...de otro lugar... ...cuando le pagan... no llega a cinco mil pesos por turno... Eh, ...y con la cantidad de, de horas... ...que tiene que trabajar y todo... ...es como 30 mil pesos por mes... y si, ...¿quién va a venir con su familia... ...de otra provincia o de otra localidad... ...a alquilar sí. acá y a cobrar esa plata? Absolutamente. Por ese sueldo. Absolutamente. ¿Y qué, y qué, y qué, qué servicio pretendés tener en un hospital de cabecera pagando un sueldo de 30 mil pesos. Muchos médicos no quieren jubilarse porque terminan médicos con una jubilación de 40 mil pesos porque el resto es todo en negro. Esto todo me fueron informando a partir de esta cuestión real que fue espontánea, yo andaba trotando, me encuentro con este posteo y digo, pero ¿cómo? ¿Dónde estamos parados? Tenemos un excelente director, tenemos ciertamente inteligencias, tenemos cerebro dentro de los médicos que van, pero ¿y el resto? La infraestructura de los recursos humanos no es la adecuada, la infraestructura de la paratología no es la adecuada. Estamos hablando de que somos, yo no quiero pensar de, ed, porque yo soy radical, y yo no quiero pensar de que esto... Y esto lo digo como ciudadano, no como periodista. Yo no quiero pensar de que esto sea ahogar a un municipio que es justicialista, porque el municipio no nos interesa a los ciudadanos. Claro, no, interesa a la salud. Eso es lo somos que... seres humanos, eso... yo no creo, yo no creo que sea así. Bueno, eso eso es lo que yo siempre trato de plantear, muñeco. Si estamos criticando el sistema de salud, es para que todos tengamos mejor posibilidad, digamos, de materia de salud. Yo le cuento una cosa que a mí me pasó y te lo compartí con, con sí. Fausto recién. Anoche, a las doce y media de la noche, presten atención a este detalle, ¿eh? O sea, eh, y esto, con esto que yo voy a comentar, con esto que yo voy a comentar, en realidad est estoy ponderando y siempre lo hago, siempre lo hago, digamos, resalto la capacidad de. De, de, de, de los profesionales de la salud de Corrientes, sí. eh, porque mi problema no son los trabajadores, mi problema es la falta de política, digamos, educativa, política de salud, política de seguridad, ¿no? Bueno, anoche, mi, mi hija estaba con un cuadro de fiebre, tos, digamos, hace tres días que venía así. Y anoche como que estaba, digamos, eh, empeoró, digamos, ¿no? Entonces yo lo llevo al al pediátrico más o menos doce y media de la noche una menos veinte digo al pediátrico porque o sea, me puedes dar 50 opciones y yo voy a elegir el hospital pediátrico por la gente por la por el personal de salud Yo ¿sí? sí. voy a elegir voy a morir con el hospital pediátrico ¿sí? Sí. bueno fui anoche doce y media de la noche y había 22 personas esperando en urgencia esperando ser atendido en el sector de urgencia Digamos, a esa hora. Entonces, cuando lo cuando notamos para cada tienda, dice, mire, va a tardar más o menos dos, dos horas y media para atenderle. Sí. Con, con lo cual, vos te podías ir a tu casa a venir, y digo, ¿qué es lo que estoy planteando con esto? Por un lado, resalto la atención del hospital pediátrico Lo resalto y lo pondero siempre. ¿Ok? Ahora, sí. pues, imagínate, si a la una de la mañana hay 22 personas imagínate durante el día cuánta gente tiene el hospital pediátrico y para atender a todas esas patologías y a todas esas personas necesitas no solamente tener la, el personal idóneo y la cantidad de personal para atender semejante cantidad de niños, sino que ten, también tiene que tener, digamos, la paratología como para dar respuesta, digamos, a cualquier problema que se pueda presentar. Absolutamente, absolutamente. Imagínate vos uno que tiene determinadas posibilidades económicas de tomarse un auto, de ir a algún medio eh, mayor. Pero ante una emergencia con nuestros padres, nuestros abuelos, ante una emergencia propia con nuestros hijos, tenemos que estar pensando en huir a una ciudad como Goya, a 110 kilómetros al norte, uh -huh. donde tenemos por la noche una hora de viaje. Que no nos olvidemos que también Goya tiene sus problemas. ¿eh? Y Goya tiene sus grandes problemas. Pues ya tiene sus grandes problemas, pero ¿qué me decís de la...? Insisto con esto, un mísero banco de sangre, ¿cómo es posible que una ciudad como esquina no lo tenga? Y a pesar de eso se están haciendo cosas en el único, en el único eh, quirófano que existe, que el grupo electrógeno que existe es pequeño y solo sirve, solo y tan solo sirve para ese quirófano, es quirófano blanco o quirófano limpio, y, y quirófano de otros tipos de patologías. Por ejemplo, cuando digo quirófano blanco, como le denominan, es el quirófano de los partos. Uh -huh. Pero entonces, una persona que viene con problemas eh, feroces, grandes bacterias, etc., y hay que operar. Uh -huh. yeah. Luego, hay que hacer todo un procedimiento de limpieza enorme para poder atender un parto, que es algo absolutamente blanco. Claro. Entonces, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a reclamar como población? Y por eso yo agradezco de que Vos te tomes este tiempo para mirarnos, para mirar al interior, para mirar lo que humanamente necesitamos, porque no estamos hablando, vos hablabas recién de educación, es importantísimo, porque con la educación hace que nos empoderemos y nos legitimemos como ciudadanos donde nos hacemos valer y escuchar nuestra voz. Pero no vamos a tener voz, ni vamos a tener educación, si antes no tenemos vida Exacto. y la vida se conserva con la salud. Bueno, acá me pasan, dice, al mejor estilo Arturo Colombi, inauguración de fachada, en Esquina y en toda la provincia. Acá en Mercedes un desastre, dice eh, Montecasero y Tuzengó son hoy las predilectas de Valdés no existe el resto de la provincia estoy compartiendo contigo algunos mensajes eh, a ver, acá dice dice, güey, este es un hospital de campaña, pero de la época de la revolución de mayo perdón, dice, ahí tenían médicos en la revolución de mayo quienes inauguran y controlan estas obras eh, dice, hasta esto llegamos así seguimos buscando, seguiremos descubriendo y eh, se le está haciendo corto el poncho eh, algunos mensajes eh, quiero decirte algo sí, hay sí. una responsabilidad también en quienes diseñan las obras que se hacen, uno de los médicos que padeció COVID acá cuando le pregunté y cómo y dónde, y me dice: ¿Cómo querés si nosotros no podemos atender en los consultorios que nos dan? Porque si conservamos la distancia de dos metros. No entran. El paciente tiene que estar en los pasillos y nosotros adentro. Ya después le voy a comentar algo que tiene que ver con eso. Le quiero hacer escuchar un audio que no lo escuché, me lo, acaban de, me lo están pasando, me, me, voy sí. a, me voy a enterar, digamos, qué es lo que dice este audio, de esquina. A ver, espere. A ver. Eh, toda la no, dame un segundo que eh. Eh, bueno, more... a ver, perdón. queremos agradecer eh, toda la gente del pueblo de esquina eh, todas las verdades que se están diciendo respecto a la situación sanitaria que se vive hace muchos años agradecemos a, a la FM y al periodista Wilfredo Viedo por exponer claramente y sin temor eh, esta triste realidad. Gracias y saludos. Bueno, eso me está mandando a esquina, Víctor. Bueno, a, ves, ahí tenés. mira yo creo que siempre tenemos que estar al lado de la gente. Mm -hmm. Acá no importa. La mejor política es la que no se sabe qué partido la exacto, hace. Exacto, exacto. Exacto. Esa es la mejor política, donde todo funciona. Entonces vos decís, ¿cómo voy a cambiar esta gestión municipal, provincial o nacional? Si todo funciona, si me voy al hospital y funciona, si llamo a la policía y funciona, si todo ese tipo de cosas están cubiertas. Bueno, una de las cosas que yo comencé con mi editorial en programado hoy fue la siguiente: eh, que no es bueno que todo el tiempo estemos hablando de la justicia, porque la justicia tiene que ser un, un, un, un servicio, que es de hecho un servicio a la sociedad, pero que debiera ser invisible, no podemos estar hablando todo el tiempo de justicia, porque o sea, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de injusticia en realidad, ¿no? porque si no, uno no tendría ni que nombrar, uno tendría que andar por la vida tranquilo sabiendo que si, si te portas mal vas a ser castigado, ...pero esas cosas no suceden... ...o nosotros no tendríamos que hablar de salud... Eh, ...porque teóricamente... Eh, la, ...el Estado está obligado... ...constitucionalmente a garantizar la salud de la población... o sea ...pero sin embargo siempre estamos cayendo en lo mismo... ...y vos comentabas algo... ...de que hicieron el hospital... ...pero que no tuvieron en cuenta algunas cuestiones... ...y eso se da... ...yo voy a comentar... porque ...yo voy a sacar muchas cosas interesantes de este reportaje... Se da porque todas las obras se las damos al mismo amigo. A ver, esto es como que vos tengas un albañil en la esquina de tu casa y un día decís, che, vení flaco, necesito que me ponga unas baldosas acá eh, en la vereda. Y viene el flaco y te hace una baldosa en la vereda. Che, ¿será que me puedes revocar acá? Se me cayó el timbre y viene el flaco. Y, pero el día que tengas que hacer un edificio, él decía más, ¿no? A ver, no cualquiera hace un hospital, no es una obra cualquiera un hospital. Tiene que estar diseñado por gente que sepa, digamos, cómo se maneja la cuestión del hospital. No es lo mismo la medida de una puerta común de una casa que la medida de una puerta de un quirófano o de, o de una sala, digamos, de, de parto. O sea, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. La parte la energética, uno tiene que saber cuánto consume, no sé, un tomógrafo una, un, un rayo x o algo, digamos, o sea, no es para cualquiera pero acá como somos amigos del, del, del albañil de la esquina, amigo le damos todo a nuestro amigo para que no haga no haga una cárcel, no haga un hospital o no haga un edificio, y no es así digamos además el edificio del hospital de esquina tiene una particularidad que mejoraría claramente la media de cualquier hospital está enclavado sobre el río corriente entre el hospital y la inmensidad del río y las islas no hay absolutamente nada claro. entonces, ¿cómo hacemos claustros? ¿cómo hacemos cajas de zapatos? Sí, no, ¿cómo diseñamos? No si, si tenemos esta circulación de aire extraordinaria no, no, <risa> es inconcebible una no, locura entonces creo que tenemos que apuntar como comunicadores, como ciudadanos y como seres humanos a que el hospital de esquina y todos los hospitales funcionen, pero no solamente seguir haciendo obras, no solamente seguir poniendo baldosas, ladrillos y reboques que están muy bien, sino que las baldosas, los ladrillos y los reboques que ya están estén en perfecto estado y luego dotar a eso de la vida necesaria porque un hospital sin aparatología y sin recursos humanos es un hospital muerto y para la perfecto. muerte Víctor ha sido un gusto dialogar contigo nos debemos un café eh, en un café con piano, ¿puede ser? pero con el mayor de los gustos y allí estaremos con algún blue perfecto, te mando un abrazo grande y muchas gracias eh. que tengas una linda tarde saludos a todos y gracias por ocuparte de esquina gracias, hasta luego bueno, a ver, eh, qué tremenda cosa que pasan acá, ¿eh? ¿eh? Yo no digo, a ver, tampoco nos vamos a mandar la pasión que digo, che, a ver, eh, nadie sabe qué pasa esto en corrientes. Yo creo que en el fondo todos saben lo que pasa. En el fondo todos saben que donde apretás sale pus. Eh, yo no creo que la gente sea tan boluda y no sepa lo que está pasando en Corrientes Yo no creo, honestamente no lo creo Esto es Indignados a través de la 93.3 de la Correntina FM